Es un año muy particular, se cumplen 40 años de la gesta histórica de Malvinas y por supuesto nosotros del Consejo Deliberante de la Ciudad consideramos que debemos de alguna manera rendir homenaje a esos hombres y mujeres que de alguna manera estuvieron en esa gesta tan importante para, toda, para todo nuestro país. Así que desde ya vamos a trabajar en conjunto con el Centro de Veteranos a fin de poder generar una serie de eventos que se van a sumar por supuesto a las actividades oficiales que están llevando adelante en una comisión que preside el gobierno de la provincia de Jujuy, porque es una fecha muy, muy importante para todos los argentinos y por supuesto para los jujeños. Nosotros tenemos acá en la ciudad 91 eh, excombatientes que de alguna manera deben recibir algún tipo de reconocimiento y en ese sentido vamos a trabajar con el Ejecutivo y todos los bloques políticos que integran el cuerpo a fin de hacerlo de esa manera. Desde acá del Consejo Deliberante hemos presentado un proyecto eh, donde este... Eh, se van a plantear los colectivos y van a llevar el logo de nuestra isla Malvina, eh, la Malvina Zona Argentina, 1982-2022. Eh, después se va a trabajar con un código QR para veteranos de guerra, donde se, cada uno va a tener su placa en su casa, al frente de su casa. Y por último, este, eh, el barrio teniente Esteves, que va a llevar en nombre de los veteranos de guerra de Malvinas, y después toda esta actividad declarado de interés municipal, por este año de los 40 años, ¿no? porque como decía acá el, el doctor Estrella, es un año muy particular, y para todos los ciudadanos argentinos más que nada.